hay momentos en nuestra vida que necesitamos sentir cosas y a los amigos que están entre nosotros y amigas usted ha venido a este lugar porque a Dios le ha placido traerle aquí eso, eso, eso ok a Dios le dio la gana de que usted se sentara y en así. Yo le ha traído aquí a esta iglesia cristiana para que usted pueda sentir cosas que no ha sentido antes cosas que usted no ha experimentado en la vida usted me dirá si sí, ha sentido la bazuca la marihuana el perico eso lo no ha sentido el aguardiente pero eso solamente te va a matar pero vas a sentir aquí al Cristo de la vida al Cristo que salva sana y liberta porque el Dios que yo sirvo me hace sentir su gloria y hoy esta ciudad más que nunca necesita sentir el poder de Dios Dadas las circunstancias adversas de este país difícil, complicado, duro Donde todos hemos sentido en algún momento la violencia de este país Cada día debemos sentir algo Y Dios ha traído a esta iglesia y a estos amigos Para que puedan sentir poder, bendición, gloria y libertad Aleluya Con todo respeto Mi Dios no es de palo Mi Dios no es de madera Mi Dios no es de yeso No es de metal Ni de ninguna otra cosa Dios tiene la capacidad de sentir Aleluya El Dios mío siente amor por ti soy un pecador Dios te ama oye pastor yo he hecho lo malo y nadie ha dado cuenta Dios ya te dio y te perdona y te ama porque Dios está aquí para extenderte su mano y perdonarte y levantarte a su nombre sea la gloria de hecho el Dios mío siente tanto que la Biblia dice que como el padre se compadece de su hijo que hay mamás aquí y usted se compadece de sus hijos dice así como la madre se compadece del hijo se compadece Dios de los que le temen es decir Dios el Dios mío siente siente misericordia siente amor y el Dios mío siente bendecirte en esta noche Una breve historia: había una mujer que sufría cáncer por 12 años, cáncer por 12 años y tenía un flujo de sangre constante. Y esta mujer no tenía muchas cosas en su vida. Lo primero que no tenía era salud, estaba enferma. Lo segundo que no tenía era dinero, todo lo había gastado en médicos. Y dice: Y mientras más buscaban médicos y hechiceros. Más le iba, peor Dice que esta mujer tampoco tenía reposo No tenía paz Porque la enfermedad la azotaba La, la enfermedad la, la hería y le hacía sentir Lástima de sí mismo Era un azote en la vida de esta mujer Un azote en su cuerpo y en su alma Como hay muchos aquí Y muchos aquí que están sintiendo azotes en su vida Y en su alma y dicen que esta mujer no tenía cura, ni tenía esperanza, ni tenía solución para su problema. Pero qué bueno que cuando tú ya no encuentras solución para tu problema, y cuando todas las puertas en tu vida se han cerrado, se abre la puerta, la grande que se llama Jesucristo. Jesucristo. esta preciosa noche, él dice, yo soy la puerta. Esta mujer no tenía muchas cosas, pero abundaba en otras. Abundaba en sufrimientos. ¿Está sufriendo usted? Esta mujer también. Abundaba en padecimientos, abundaba en tribulaciones, abundaba en decepciones, abundaba en frustraciones, abundaba en adversidades. Lo que aquella mujer sentía no era nuevo, no era bueno, no era nada positivo. Todo era adverso Como muchos de ustedes que dicen Nada me sale bien en la vida Otros dirán No tengo suerte El Señor reprende el diablo Y otros dicen definitivamente La vida me trató mal Yo abundo pero en adversidad Algunos dirán Aquellos tienen dinero Tienen tal cosa Pero lo único es que yo soy rico es en problemas ¿O no? mujer estaba sintiendo todo lo horrible que puede sentir un ser humano en una vida frustrada como gente que ha venido esta noche aquí frustrada que nada en la vida le ha podido cambiar, que todos los días va de mal en peor, que todos los días vive más triste, que todos los días vive más decepcionado, que todos los días vive más amargado, pero Dios está aquí para decirte conoceréis la verdad y la verdad os hará libres aquí está el Dios de la palabra aquí está el Dios de la palabra y dice que esta mujer estaba peleando una batalla esta noche tal vez usted puede estar peleando una batalla, tal vez sus hijos sean drogadictos, sean marihuaneros, sean periqueros, sean borrachos y usted le ha dicho a todos los santos que le ayude y nadie ha podido, pero aquí está el más grande, aquí está el más grande, aquí está el que puede cambiar tu vida para siempre, aquí está el que puede darte vida. que se le pierden cosas ¿Sí, ¿no? se le pierden cosas hay flujos se van cosas quisiéramos detener los flujos pero no puedo quisiéramos parar los problemas de la vida pero no podemos y va donde el brujo y te va peor va donde el hechicero y te va más mal buscas por todas partes y nada puede pasar flujos, estás perdiendo los años estás perdiendo la vida nadie puede detener la hemorragia de problemas, y todos los días usted dice, salgo de un problema y me meto a otro problema me meto a un problema y salgo del otro pero hoy Dios está aquí para detener la hemorragia para detener Pastor, yo puedo acabar mi flujo de problemas Te tengo una mala noticia Escúchame bien. Nadie humanamente podrá ayudarte Hay momentos en la vida que ni papi Ni mami Ni el dinero Yo he visto hombres llorando en mi oficina lleno de dinero a punto de morir Hay momentos que nadie podrá ayudar solo tienes que mirar al cielo solo tienes que mirar a Cristo en la cruz mira el que murió por ti en la cruz del Calvario mira el que derramó la sangre la sangre sigue mandando. Te decía eso no es pereira Te decía por favor mamá no nos matemos no soportó porque hay hemorragias en la vida usted ha perdido tantas batallas en la vida se ha desangrado tanto espiritualmente mentalmente que llega un momento que usted dice no puedo más pero aquí hay esperanza aquí se abre una luz aquí hay una respuesta para el alma Tu pensamiento: Quítate la vida, quítate la vida, quítate la vida. Nada es posible. Y buscas el y todos los días está malo del peor. Yo no vengo a predicarte aquí de religión. Ya tienes. Yo vengo a predicarte de un cambio que puede generar la persona. De Jesucristo, mira este pueblo, mira esta iglesia, muchos de ellos estuvieron en las flotas, muchos de ellos estuvieron en el alcohol, y hoy son hay un diablo y el diablo quiere meterte pensamiento destruye tu vida las drogas jamás podrán te están demoliendo y usted dice yo quiero salir de aquí las drogas te están matando todos los líderes necesito que acompañen uno por, uno por, por amigo uno por amigo uno por amigo, uno por amigo. Acompañen uno por amigo Se está viniendo Los, los pecadores arrepentirse sin yo llamarlos Un líder por amigo No quiero ver a nadie Soy Digo usted que vino aquí por primera vez. ¿Dónde, ¿Dónde está Marina? Marina. Bueno, Marcela, Marcela. Vaya, ore por esa, esa pareja que está ahí. Por los que están allá, ore por ellos. Los que están sentados, ellos. Él es tu ayudador. No temas. No temas porque yo voy a cambiar tu vida para siempre A partir de hoy vas a cambiar para siempre A partir de hoy vas a ser feliz conmigo Repetan un micrófono cierren los ojos todos vamos a conducirlos a todos aceptar al Señor ayúdenos primero a repetir la oración de fe todos díganle indíquenle qué tienen que hacer indíquenle al amigo que tiene que hacer indíquenle ahora por favor indíquenle al amigo que tiene que hacer esto. cierren sus ojitos por favor amigos Cielo sus ojos por un Por un momento cierra sus ojos. Recuerda todas tus tragedias. Hoy, este viernes es especial para ti. Jesús está aquí. Yo te pido que vidas a la cruz hoy. Oh. Cruz ensangrentado, esa cruz allí está Jesús clavado. Mira hacia la cruz para mirar Mira el ensangrentado por ti, alguien sufrió los horrores en su cuerpo por ti. Tú no tienes que vivir en tu vida de tristeza, de soledad Tú no tienes que vivir en tu vida de aflicción Alguien sufrió por ti Lo único que tú tienes que aceptar es la salvación Lo único que tú tienes que aceptar hoy es la paz Decir Cristo entra a mi vida Cámbiame para siempre Para siempre conmigo padre padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, Jesús me acerco a ti me acerco a ti reconozco reconozco que soy un pecador que soy un pecador reconozco reconozco que me he olvidado de ti que me he olvidado de ti pero señor pero señor esta noche esta noche te entrego mi mi vida. Te entrego mi corazón aunque imperfecto. Te, te entrego te, mi corazón aunque imperfecto. Te entrego mi corazón aunque imperfecto. Te entrego mi vida aunque sucia. Te entrego, te entrego mi, mi vida aunque sucia. Aquí están mis manos. Aquí están mis manos. Aquí está mi corazón. Aquí está aquí. mi corazón. Sé que soy un pecador. Sé que soy un pecador. Enviaste a, Jesús tú enviaste a Jesús a morir en la cruz del Calvario Señor, yo presento a este lugar. Presento cada vida. Llegó la hora, líderes, pastores, de orar, orar con potencia. Señor, te presentamos los corazón es que han venido. Te ruego que a partir de hoy la historia de ellos cambie para siempre.